Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Estamos comenzando aquí nuestra clase número 8 del de libro de Hechos. Gracias a Dios estamos justamente eh, en este tiempo teniendo este... Esta oportunidad de poder estar eh, transmitiendo a través de, de esta red de Facebook Live y agradecemos mucho al señor que, que podamos estar juntos. Este, y acá ya estoy eh, escuchando el, el retorno de lo que me está dando Facebook y ahora lo que voy a estar haciendo es justamente copiando el link y mandando a el grupo de Hechos, nuestro grupo de WhatsApp. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo. Ya estoy mandando esta, eh, esta notificación para que los que están en, eh, en este tiempo mirando este, esta, esta transmisión. Hola Leonardo, ¿cómo te va? Bendiciones, buenas noches. Eh, hoy hemos tenido un día muy, pero muy particular eh, gracias a Dios hemos podido llevar adelante una nueva jornada de ayuno, de oración. Estamos en este tiempo pidiéndole a Dios de que Él sea nuestro... Eh, él sea nuestro, nuestra guía. Hola Verónica, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿cómo te va? Qué bueno que puedas estar eh, allí también comunicándote a través de, de Facebook, a través de, de esta plataforma. Bienvenidos a todos. Eh, estamos, como recién dijimos, con el libro de Hechos este libro es un libro maravilloso y hoy nos está eh, tocando finalizar, concluir el capítulo número 7 y ya comenzar con el capítulo número 8. Esta es nuestra octava oportunidad de poder estar eh, compartiendo esta, esta, eh, este mensaje. Y vos sabés que es tremendo lo que Dios está haciendo a través de, de este libro, a través de este tiempo. Y vos sabés que eh, es muy lindo que vos y yo podamos estar juntos eh, en este tiempo eh, agradeciendo a Dios y, y transmitiendo esta, eh, este, este tiempo. ¿sí? Eh, yo no sé si está saliendo, pero creo que sí. Eh, estoy justamente... Eh, ahí estoy viendo, sí, está saliendo. Bien. Eh, Creo que se está escuchando bien, espero que se esté escuchando bien. Eh, estamos, eh, estoy estrenando el, el, el micrófono para que se pueda estar escuchando mejor. Eh, yo estoy sí, acá eh, monitoreando. Hola María Laura, bendiciones, ¿cómo te va? Eh, gracias a Dios que podemos estar aquí. ¿Y ¿Qué te parece si oramos? Si juntos nos ponemos de acuerdo, oramos y ya comenzamos con nuestro con nuestro estudio. ¿sí? Oramos juntos y le decimos, Señor, gracias en esta noche, gracias por todos los que se están uniendo a este mover de, de la búsqueda tuya, por este, este mover de, de poder eh, ir a tu palabra, de poder ir a, a, a hechos de los apóstoles, a este libro que nos inspira tanto, a los que estamos también uniéndonos en oración, en ayuno. Hoy, Señor... Estamos clamando por un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y Señor, vos sos el Dios que haces milagros. En medio de tanto dolor, en medio de tantas enfermedades, en medio de, tanto, de, de, de tanta incertidumbre, vos... Comencés a ser nuestra certidumbre. Vos sos el que nos das certeza, sos el que nos das paz, sos el que nos das fortaleza y sos el que nos llenás del poder de tu Espíritu Santo. Y hoy más que nunca estamos clamándote a ti, hijas, hijos tuyos que decimos Señor, queremos ser llenos del poder de tu Espíritu Santo. Y vos estás contestando. Gracias Señor por esta noche, gracias por cada uno de los que nos está acompañando a través de la, de la red de Facebook, a través de... De, de, de cada enlace que estamos compartiendo. Gracias, Señor. Gracias porque sos el que nos estás dando esa fortaleza. Gracias, Jesús. Gracias por tu mensaje. Gracias. Gracias por tu palabra. Nos ponemos de acuerdo y en tu nombre comenzamos esta noche. Te damos a ti la gloria. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Hola, Mónica. ¿Cómo te va? Bendiciones. Qué bueno que puedas estar también aquí en en este tiempo. Hola Norma, bendiciones. Eh, ahí estamos conectándonos todos a través de, de esta red, a través de, de Facebook. ¿Qué te parece si vamos ya a la palabra? La semana pasada habíamos quedado en el Hola Ver Ojeda, bendiciones. ¿Cómo andás? Eh, ¿Se está escuchando bien? Sí, eh, estuve probando el, el, el audio en la semana y eh, esta era la mejor opción eh, y estoy directamente transmitiendo como las semanas pasadas eh, desde el celular, nada más que ahora hicimos una pequeña mejora con el volumen o con el, eh, con el audio con el micrófono. Y por eso ustedes probablemente están escuchando eh, con un poquito de mejor calidad el audio. Y también eso es un poco la, la intención. Intenté... Por todos los medios, todavía no me está saliendo transmitir desde el teléfono la, y la imagen, la, eh, el, el, el apunte que nosotros tenemos de, de Hechos de los Apóstoles, de la Biblia del diario Vivir, para que podamos ir, mientras estamos compartiendo la palabra, podamos ir simultáneamente leyendo. Hola, oh, Anabela, bendiciones. Pero eh, todavía no encuentro la, la manera de poder hacerlo desde el celular directamente, porque lo que me está... Este, eh, rindiendo, hola Ana María, bendiciones, hola Belkis, bendiciones. Lo que me está rindiendo es transmitir directamente desde el celular porque no, este, con, con la computadora no estoy teniendo buen internet y es algo, gracias Leonardo, gracias, sí, se está escuchando bueno. Eh, es algo que no lo podemos solucionar, es algo que eh, aparentemente justo a esta hora. En la provincia se produce eh, uno de los picos de consumo y de tráfico de internet y por eso no podemos este, eh, o, o no estoy pudiendo transmitir desde directamente desde la computadora que me da otra, otra imagen y que puedo compartir también este, la misma Biblia y, y compartir la, eh, el, el, el apunte. Pero bueno... Eh, Gracias a Dios, porque podemos tener esta posibilidad. Estoy directamente desde el teléfono y esto eh, está dando también un, un buen resultado porque la imagen es eh, óptima y bueno hemos conseguido eh, adaptar el sonido para que se escuche un poquito mejor. Hola Isaura, Dios te bendiga. Bendiciones, Isaura está acompañándonos desde Novolí y, y bueno, es un para mí es un eh, honor que eh, cada uno de los que se está uniendo pueda estar compartiendo. Hola Angie Luz, ella está desde Buenos Aires. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Este, eh, cada uno de los que se está uniendo es un honor. Es un honor decir este, que, que puedas estar dedicando este momentito, este tiempo, a que podamos compartir la palabra de Dios, a que podamos estar orando, a que podamos estar reflexionando. Así que yo te agradezco. Muchas gracias por estar mirando. Gracias por todos los que se están uniendo en vivo. Gracias a todos los que después... Nos ven a través de los links de, de tanto de YouTube como de Facebook. Muchas gracias, muchas gracias porque es un honor poder compartir con ustedes este momento de la Palabra del Señor. Y como ya te dije, vamos a ir directamente a la Palabra de Dios la semana pasada. Hola Gladys, bendiciones. Hemos quedado en el, en el capítulo 7, los últimos versículos. Yo quiero retomar eh, a partir del de versículo 51, recuerden que estamos trabajando con la versión Reina Valera. La versión Reina Valera 1960 y esta versión eh, es muy buena y tiene un, un, un lenguaje coloquial castellano casi castizo eh, para el, el cual a veces tenemos nosotros estas palabras que no las usamos comúnmente, pero son palabras que eh, nos, la, las entendemos muy bien. Y el versículo 51 del capítulo 7, si tenés tu Biblia, si tenés tus apuntes, yo te invito a que juntos podamos ir eh, eh, viendo estos, estos versículos, este, este final del capítulo 7 y ya abordar el capítulo 8, dice Duros de serviz. Serviz obviamente tiene que ver con este, la extremidad, este, eh, eh, que, al que nosotros llamamos cabeza o cerebro, sería o mente para nosotros. ¿no? Duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Recuerden que la circuncisión fue uno de los pactos este, que tuvo Dios con el pueblo de Israel, por el cual este, eh, el pueblo de Israel se comprometía a ser el pueblo de Dios. Entonces, la circuncisión que eh, en, en un momento fue física y tenía que ver con el prepucio eh, y el corte del prepucio, eh, era un, una señal de, de, de pacto y alguien que era incircunciso era alguien que no había hecho el pacto de fidelidad con Dios. Y aquí le está diciendo, ustedes son incircuncisos, son infieles de corazón y de oídos. La acusación que estaba diciendo en este momento a Esteban era una acusación gravísima porque le estaba diciendo: Ustedes creen que están siguiendo a Dios, pero ustedes son duros de entendimiento. Hola, Benito, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Eh, son duros de entender. Dice: Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres.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 entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y ahí nuestro apunte, si ustedes lo tienen en el apunte, este, nos da eh, algunos ejemplos de los profetas eh, que el, en la Biblia eh, cuenta que, lo han, que, que han perseguido a estos profetas y que han terminado de torturar y de matar. Aurías, ahí nos da la, la cita de Jeremías 26 este, del 20 23, al mismo Jeremías, que está también en Jeremías 38, del 1 al 6, a Isaías, la tradición dice que el rey Manasés lo mató, y ahí tenemos segunda de Reyes 21, 16, a que también fue perseguido, a 7, del 10 al 13, Zacarías, eh, no el, el, el autor del, del libro bíblico, sino el hijo del sacerdote Joiadia, en segunda de Crónicas 24, 20 al 22, el propio Elías fue perseguido, Primera de Reyes 19, del 1 al 2, y Jesús cuando habló sobre una parábola de cómo los judíos rechazaron siempre a los mensajeros de Dios y cómo los persiguieron, la nombra en Lucas 20, del 9 al 19. Y cuando habla del justo, obviamente se refiere al Mesías. Por eso, eh, esta, esta hola Lidia, ¿cómo te va? Eh, bendiciones Lidia Meglioli, bendiciones. Este Vos sabés que esta referencia no es una referencia eh, eh, casual, sino que es justamente una referencia de la que ellos se enardecieron mucho más, porque lo que estaba diciendo eh, era totalmente correcto. Lo que estaba diciendo era lo que estaba pasando, y lo que estaba diciendo era lo que a ellos les molestaba muchísimo, porque se encontraron con que estaban resistiendo, a este mensaje. Entonces lo enardeció tanto que en el 754 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y dice la reina Valera, crujían los dientes contra él. O sea, dice que estaban, este, viste cuando estás muy enojado, que cerrás la quijada y, y, y toda tu cara se transforma, eh, viste así como con, con nervios, así con, con la boca cerrada, así estaban. Sí, crujían los dientes contra él. ¿Y cuál es la respuesta de Esteban? Pero Esteban, 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí está un poco esta incongruencia, si vos lo mirás solamente desde el punto de vista eh, lógico o del punto de vista histórico decís, si Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué Dios permite lo que acontece después? Porque aquí estamos viendo un juicio, acá estamos viendo personas que ya estaban muy enojadas contra él. Lo vemos a Esteban lleno del Espíritu Santo y va a acontecer algo que uno dice, pero este no era el final de la película que me había imaginado. Esto no era lo que yo pensaba que iba a suceder. Fíjate, en el 56 Esteban dice y dijo... He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el 57 dice, entonces ellos, dando grande voz, grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Uno diría, el poder del Espíritu Santo lo podría haber liberado tranquilamente a Esteban de esta situación este, totalmente eh, peligrosa, ¿sí? porque Esteban estaba viendo la gloria de Dios, Esteban estaba viendo a Jesús, al Mesías, Esteban estaba teniendo una, una, una presencia de Dios tremenda, y ¿qué es lo que... Sucede después. ¡Hola, Edi, ¡Bendiciones! ¡Bendiciones, Eddy Lucero! Qué bueno que puedas estar con nosotros acá. Estábamos orando por vos y ya te vimos el domingo ahí en la, en la oración virtual que tuvimos y nos este, eh, emocionó muchísimo. Ahora, acá estaba por venir algo tremendo en, el, en cuanto a lo malo para Esteban. Esteban estaba por perder la vida, estaba lleno del Espíritu Santo y uno dice, Dios no hizo nada. Dios se quedó de brazos cruzados. Porque dice el versículo este, 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Dice Vero, su muerte tenía un propósito. Evidentemente sí, pero yo me detengo en esta, en esta situación. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, no entiendo lo que está pasando? Acá Esteban estaba tan lleno de Dios que creo que Esteban no, no se fijó en lo que estaba rodeando su, su situación. Pero analizando quizás otra persona diría, pero Señor, ¿por qué no lo salvaste? Señor, ¿por qué no mandaste los ángeles? ¿Por qué no este, lo arrebataste? como Después vamos a ver qué va a pasar ahora en el, en el capítulo siguiente. ¿Por qué no lo sacaste de ahí milagrosamente y lo trasladaste a otro lugar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir, Señor? ¿Por qué tengo que este, tener esta dificultad? Señor, si te estoy sirviendo, Señor, si estoy hablando de vos, Señor, si estoy haciendo lo que me mandaste que, que diga, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué eh, eh, a mi alrededor y a mí me están pasando cosas que no las puedo explicar? Y yo creo que lo que estaba sucediendo acá es una vez más... El propósito de Dios, como dice Vero ahí, nos está diciendo y, y, y comparto eh, su, su, su mirada de esto. Propósito de Dios. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquel, acá viene otro propósito. Y el 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu. Y el 60 dice, y puestos de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo, qué tremendo. Este Saulo, que estaba conteniendo las ropas, de, y, y cuidando las ropas de los que estaban apedreando a, a Esteban se iba a transformar en el gran apóstol Pablo y como estamos diciendo, esta muerte tenía un propósito ahora, hay que pasar ese momento hay que pasar la prueba hay que pasar el, el trago amargo hay que pasar la dificultad hay que pasar eh, lo que aparentemente no tiene sentido hay que pasarlo y hay que pasarlo, y hay que pasarlo en fe, y hay que pasarlo lleno del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos preparados para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. No estamos preparados. Entonces, siempre nos vamos a estar cuestionando situaciones porque nuestra visión va a ser solamente una visión de lo temporal, no de lo eterno. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da otra perspectiva. Y por eso cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, es comenzar a mirar las cosas ya no desde mi, ob mi objetividad, con, con mi raciocinio, con mi manera de, de, de razonar, sino con tu mirada, Jesús. Y tu mirada es mucho mayor, en esta semana, este, estaba hace un ratito antes de, de comenzar esto, estaba mirando los este, anuncios que, que, que, que tenía ahí en Facebook y ya van, por lo menos de los que miré, tres pastores que han fallecido en el transcurso de estos últimos cuatro días. Tres personas, este, uno, uno conocido, eh, uno que, que participamos juntos de, del seminario bíblico en, en Mercedes, eh, él es, es esta persona que falleció eh, el sábado pasado eh, Otra persona que, que falleció en, este, eh, en otra provincia otro en Buenos Aires Y uno dice Señor Es difícil porque son siervos Son personas que te están sirviendo Personas que eh, están haciendo tu obra Y sin embargo en este momento vos decidís que Dejen de estar acá y, y podemos culpar al coronavirus y podemos culpar a lo que querramos culpar. Pero cada, cada vida que eh, es entregada a las manos de Dios y cada vida, como decía acá Esteban Señor, recibe mi espíritu. Cada vida que es entregada es sembrada en el reino de Dios y la semilla para que pueda germinar tiene que morir. Para que nazca la planta tiene que morir. Y esta, esta, esta visión a nosotros nos choca mucho porque uno dice, ¿y si yo tengo que morir y si me toca a mí? ¿Y si yo tengo que estar dando este, mi vida? Eh, en este caso, Esteban la estaba dando eh, literalmente por defender y por creer en Jesús. ¿Y si estamos en esta posición? ¿Y si estamos en esta, en esta situación? ¿Jugarme por Jesús? Es lo mejor que me puede pasar. Y hay un propósito, evidentemente hay un propósito. Y evidentemente esto termina siendo una inspiración hacia otras personas. Termina siendo la inspiración, esa, ese empuje que necesitamos muchas personas cuando vemos estos actos heroicos de fe. Y vos decís, ay Señor, pero yo no quiero que me llames a ser un héroe de la fe, como lo fue Esteban, dando su vida, muerto a pedradas. Yo no quiero eso, Señor. Y bueno, probablemente este, Dios no te use de esa manera si no lo querés. Pero yo no le quiero decir, Señor, te limito. Y por eso, cuando me entrego al Señor, tengo que entender de que aún esto también puede pasar. Cuando quiero servir a Dios y cuando digo Señor yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, tengo que entender de que esto también puede pasar y de que no tenga explicación y de que este, mi vida esté entregada en sus manos, como le pasó a Esteban. Entonces, cuando miramos esto, entendemos de que estas personas no estaban jugando. Estas personas decían, eh, yo me entrego a Jesús y me entrego, Totalmente a Jesús. Dice Vero, la muerte sería como una recompensa para quien se va. En este caso para Esteban sí. Y yo creo que para cada uno de nosotros por ahí no lo vamos a entender. Por ahí no vamos a entender o, o los que quedan no van a entender nuestra desaparición física. Eh, acá lo, lo dice la, la reina Valera, dice durmío. ¿sí? Nuestra, este, eh, nuestra dejar de, de, de estar físicamente con los que amamos. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito y Dios tiene un propósito con todo lo que está sucediendo, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito con mi vida y si tiene un propósito, ese propósito se va a cumplir. Ese propósito se va a cumplir y ese propósito va a ser traer mucha más gloria para Él. Por eso yo te invito a que en este tiempo recapacitemos juntos, repensemos juntos y evaluemos si realmente queremos servir a Dios como lo estaban haciendo los apóstoles. Si realmente le decimos, Señor, yo te entrego mi vida y haz de ella lo que quieras. ¿Sí? Este, había una vieja canción que decía, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Te acordás? Yo quiero ser el Señor amado, como el vaso en las manos del alfarero. Sí, somos barro. Nuestra ciudadanía está en el cielo, dice este, Mónica. Y es verdad, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y bueno, y si nos toca ir, nos tocará, pero sabemos de que Dios está con nosotros. Y sigue el capítulo 8, y el capítulo 8. Se enfoca en estos primeros versículos, dice, y Saulo, porque ya comienza a tener preponderancia esta persona, Saulo, consentía en su muerte. ¿Eh? Saulo, el que a la postre será Pablo, consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo con esto. Y aquí viene lo interesante. En aquel día, está hablando del día de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Te acordás? Entre una, una conversión y otra conversión, entre una, una, una situación y otra situación, ya habían 8.000 personas, 5.000, 3.000 y después se iban agregando, suponemos un número entre 15.000 y 20.000 personas que estaban en esta iglesia primitiva, y dice que todos fueron esparcidos, todos, ¿sí? casi 20.000 personas, 15.000 de, de acuerdo a los cálculos, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Estaban todos en Jerusalén y ahora se esparcen, ¿sí? se dinamitan, se esparcen y se van. Y los únicos que se quedan en Jerusalén, dice que son los apóstoles. En ese día, en ese día comiencen a perseguir y en esa persecución se van. Y dice el 8.2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y vuelve a enfocar en Saulo. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los, entregaban, los entregaba en la cárcel. O sea, este Saulo estaba decidido a terminar con esta secta de los cristianos decidió terminar con este mensaje Saulo decía esto no va más y lo vamos a este, combatir con todo el rigor de nuestra ley y comenzaron a buscar y a sacar a las personas de las casas niños, mujeres, hombres, mujeres dice, los entregaban y listo ahora, el plan no tuvo resultado porque el 8.4 dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, ¿qué pasó? Se suponía que iban a estar temerosos, se suponía que iban a estar este, angustiados, se suponía que iban a estar callados, se suponía que iban a estar asustados, se suponía que este, esto se iba a aplacar. Y al contrario, en vez de aplacarse, ¿qué pasó? Cada uno que se estaba esparciendo, cada uno que se iba a una localidad, a un pueblo, a otra a otra ciudad, comenzaba a anunciar el Evangelio. Y donde estaban, comenzaban a suceder cosas. Y dice el 5, entonces Felipe, este Felipe es el mismo del de capítulo 6. ¿Se acuerdan de los siete eh, diáconos? Ahí estaba Felipe, es este Felipe, no es el apóstol Felipe, ¿sí? sino este Felipe, que eh, probablemente tenga una ascendencia eh, griega, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recuerden que Samaria estaba en el medio este, este, de, de, de Judá, de, de, de allí, de, de, de la región de, de, de, de Judea, estaba en el medio. Samaria eh, era la parte eh, contaminada del pueblo de Israel, porque eran los que volvieron, pero que volvieron eh, habiéndose unido eh, con, las, eh, con las culturas, con las razas de los pueblos opresores. Entonces, para los judíos, los samaritanos, eran este, personas que eh, no eran del todo puras, eran impuras, o sea, eran israelitas impuros, porque se habían mezclado, porque no, no tenían la casta pura de las tribus este, de Israel. Entonces, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí. Esto lo vemos eh, eh, en Juan capítulo 4. Recuerden que Cristo pasó por Samaria porque dice que le era necesario pasar por allí, porque él quería que suceda algo. Esa obra que había comenzado con su Cristo, con esa mujer samaritana, ahora la retoma Felipe. Y Felipe dice en el versículo 5, entonces descendiendo de la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. ¿Sí? Él le estaba predicando a Cristo y dice, bueno, yo me voy para Samaria y donde estoy comienzo a predicar. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Oían la palabra y veían las señales. ¿Y qué señales hacía Felipe? Obviamente que en el nombre de Jesús, no en su propio nombre. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que habría, había gran gozo en aquella ciudad. Fíjate lo que comenzó a pasar. Personas que tenían espíritus inmundos, personas que estaban atadas espiritualmente, Comenzaron a tener esa libertad espiritual y comenzaron a ser libres de esa posesión demoníaca, paralíticos, cojos, eran sanados y dice que la ciudad comenzó a tener gozo. Yo me acuerdo lo que sucedió hace unos años atrás, varios años atrás, este, allá en el 88, año 1080, 1988, en resistencia este, fue el evangelista Carlos Anacondia y iba a ir por eh, una semana a, a llevar el mensaje de salvación. El eslogan el de, de Carlos Anacondia es mensaje de salvación y terminaron quedándose 40 días. Y la localidad, la, la locación que, que ellos tuvieron era un terreno baldío que estaba al lado de un hospital muy famoso de, de resistencia. El hospital se llama el hospital Perrando y al lado del hospital Perrando, ahí en un terreno baldío grandísimo, ahí se colocó eh, la carpa este y se colocó la se, se comenzó a hacer la campaña y esa campaña eh, comenzó a tener una... Un, un, un tiempo glorioso. Y yo les digo, yo participaba, era muy jovencito, tenía 17 años, yo participaba de, de, de un grupo de, de, de música que se había hecho para, eh, para que pueda estar tocando todas las noches. Y, y yo estaba allí con, con, con, mi, este, con mis ganas de estar. Y la verdad que cuando comenzaba a orar eh, el, el, el evangelista Carlos Anacondia, él comenzaba a orar y él decía, tiene una frase que, que la, que, que la verdad que la patentó, eh, él, él oraba y decía, oíme bien Satanás. Si vos estuviste alguna vez en una campaña de Anaconia, te debes acordar, ¿no? Y cuando él decía eso, no saben lo que era, en la multitud de personas comenzaban a escucharse gritos, comenzaban a escucharse este, eh, personas que se caían, este, eh, personas que, que se manifestaban, y él ya tenía preparado todo un equipo de ujieres, un equipo de, de personas que estaban en liberación y ya llevaban camilleros que llevaban a estas personas este, eh, a, a, a liberación. Y había una carpa específicamente para liberación porque la verdad que eh, esto es, es algo que sucede cuando comienza a haber personas que están tan llenas del Señor, tan llenas de, del Espíritu Santo, que los espíritus inmundos comienzan a manifestarse. Y dice, salían estos dando grandes voces, ¿por qué me acuerdo de esto? Porque justamente, eh, dando grandes voces, gritos, alaridos, ¿sí? este, porque Satanás este, los, los tenía atrapados en su, eh, en su red, en su este, opresión demoníaca, y, y esto... Era manifiesto, muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sabe lo que sucedía allí en Resistencia? Por ahí algunos deben este, tener algunos testimonios. Eh, personas que se iban al hospital, antes de irse al hospital pasaban por la campaña. Y pasaban por la campaña antes de entrar al hospital y muchos eran sanos. Entonces llegaban el momento de la oración, este, creían en Dios, creían en el poder de Dios y eran sanos. Y, y se iban después al hospital y, y cuando llegaban al hospital ya estaban sanos y les hacían los, los médicos los estudios y no tenían, no tenían ninguna enfermedad. Y esto fue tremendo, fue tremendo. Ustedes saben que eh, tan tremendo fue lo de la campaña que duró 40 días, esta campaña, este, eh, eh, y... Y el, el Canal 9, que era el canal en ese momento eh, el único canal este, público y privado, no había otro canal de, de, de, de, de, de televisión en, en resistencia, el Canal 9 le quería cobrar una suma exorbitante porque eh, eh, el evangelista Anacondia quería transmitir la campaña para todo el Chaco. Entonces le quería cobrar una, una suma exorbitante eh, y entonces Anacondia dijo vamos a orar y el canal nos va a transmitir gratis. Y saben que la, el último fin de semana, los últimos tres días, sí, el hombre de Galilea va pasando, va, ¿se acuerdan? Los pañuelos blancos arriba, sí, de tremendo, esto fue tremendo, sí, dice Angie Barroso, es verdad, esos cantos nos hacían acordar. Este, y, y saben que eh, el último fin de semana el Canal 9 de Resistencia le transmitió la campaña gratis. No le cobró nada porque fueron ellos y llevaron todos los equipos. Y era tan notoria porque había tanta gente, pero tantísima gente, tantísima gente que era impresionante. Y, y, y yo creo que cuando comienza a ver un mover del Espíritu Santo, esto comienza a ser. Esto termina eh, teniendo la consecuencia lógica de que, dice, había gran gozo en aquella ciudad. Y comienza a ver el gozo del Espíritu. Y vos decís, ¿tuvo que morir Esteban para que esto pase? Yo no sé si es, una cosa es consecuencia directa de la otra, pero sí sé que el propósito de Dios es que las ciudades alrededor nuestro comiencen a ser llenas de la presencia de Dios. Y, y para algunos dicen, sí, bueno, esto fue una de las señales de que eh, la muerte de, de Esteban no fue en vano. P probablemente sí.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 Y él le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. En el, después de esa campaña de Anacondia, y aquí te, te cuento un, un testimonio, después de esa campaña de Anacondia, eh, nosotros estábamos eh, en, en, en una iglesia allí en Resistencia, eh, toda la familia estábamos en, en esta iglesia, y... Cada iglesia después fue recibiendo eh, una cantidad de tarjetas de decisión, tarjetas de, de entrega, eh, porque el, el, el Ministerio de Anacondia bendecía a todas las iglesias y eh, iban repartiendo de acuerdo a las zonas. Y a, a la iglesia donde nosotros íbamos les tocó, creo que algo así, no, no, no, no quiero exagerar, pero algo así como 300 tarjetas de invitación que estaban cercanas a la iglesia. ¿sí? Y el pastor de la iglesia le dijo a mi papá, dijo, ¿te animás eh, a, a ir a tal barrio, un barrio de, de, de resistencia? Acá tenés unas 50 tarjetas de invitación, ir a visitar a estas personas. Y, y bueno, si, si pasa algo, este, te bendigo y, y, y fíjate que Dios te, te use allí. Y bueno, mi papá se fue, eh, en realidad me invitó a mí, dice, vamos, sí, vamos. Yo tenía 18 años, 19 años. Eh, vamos y bueno, y fuimos y comenzamos. Este, él iba a, a, a visitar a las personas, íbamos juntos y, y, y visitábamos. Yo solamente acompañaba, yo estaba de, de apoyo moral nada más. Y fruto de, de, de esas visitas se comenzó una casa de oración. ¿Sí? De, de todos los que este, querían, eh, este, que habían recibido al Señor Jesucristo en la campaña, se comenzó una casa de oración en la casa de, de una hermana, y después de esa casa de oración este, pasamos a, a, a alquilar una casa en ese barrio, el barrio raota allí en Resistencia, y luego después se pudo comprar un terreno eh, cerquita de donde este, eh, habíamos alquilado la casa, y a partir de ahí comenzó la edificación de la iglesia, como muchas iglesias, a pulmón, eh, a oración, a ofrendas, a trabajo comunitario de los hermanos, este, a, a, a todo. Cuando comenzamos la, la construcción, esto... Habrá sido un, un par de años este, después de esto, un año y medio después de que, que terminó la campaña de, de Anacondia. Comenzó la, la, eh, ahí en el barrio Barberán, que estaba pegadito a este barrio Raota. Ahí comenzó la, la construcción. El brujo del barrio, un brujo que este, se llamaba Pilar, maldijo la iglesia. La maldijo. Dijo, esa iglesia no se va a levantar, esa iglesia está condenada a... A, a morir, este, no vayan a esa iglesia, y se la dijo a toda la comunidad, o sea, a todo el barrio de, de, de Villa Barberán. Se lo fue diciendo porque él era el que curaba el empacho, él era el que curaba este, eh, el mal de ojos, él era el que este, eh, hacía este, los conjuros, y él lo dijo, sí, y lo maldijo. Y vinieron a contarnos a nosotros, miren que el tal Pilar, el brujo del barrio, ha maldecido a la iglesia. Y la respuesta este, de mi papá y, y nuestra fue, nosotros creemos en Dios. Nosotros creemos en el poder de Dios. Y, y esto no, no, no es para este, eh, festejar, pero esta persona, a los tres meses que dio esta, esta profecía, falleció. Y falleció él, y la iglesia hoy está todavía funcionando. Porque el poder de Dios es superior a cualquier otro poder. El poder de Dios es superior. Un día estábamos en medio de la, de, de, de la alabanza en la iglesia y estábamos cantando y se me acercó un, un, un hermano y me dice ahí está el Pilar, el, esta persona que, que, que, que había maldecido la y, y seguimos cantando y no, no, pudo, no pudo entrar, se quedó en la puerta, no pudo entrar y se, y se fue. Y se fue porque no pudo resistir y al a los poquitos días, este, terminó falleciendo. Porque yo creo que ningún poder es superior al poder de Jesucristo. Y cuando vos maldecís a Jesús, te estás metiendo con el Señor. No te estás metiendo con la iglesia, <coughs> perdón, no te estás vendiendo con las personas, te estás metiendo contra Dios mismo. Y bueno, esta persona lamentablemente eh, ejercía las artes no divinas,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 vieron el poder de Dios, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y esto me vuelve a llamar la atención, ¿no? Hombres y mujeres. Qué tremendo, ¿sí? En igualdad de condiciones, porque para Dios no existe ni el feminismo ni el machismo. Existen las personas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 enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, los apóstoles, recordemos, los apóstoles se habían quedado porque este, eran los únicos que se quedaron y todos los demás fueron esparcidos. Cuando escucharon que en Samaria las cosas comenzaban a, a, a acontecer similares a las que pasaban en Jerusalén, dijeron, chicos, tenemos que ir a mirar esto, porque esto es este, eh, algo similar. A ver, Dios también se está moviendo entre los samaritanos. Dios también este, los está visitando. Dice el versículo 15, los cuales habiendo venido, está hablando de los apóstoles, Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y, y esto genera algún, algún pequeño resquemor o alguna pequeña este, disgregancia, para aquellos que dicen, este, el bautismo del Espíritu Santo es cuando nosotros este, nos convertimos. Y esto es así, el bautismo del Espíritu Santo es cuando nos convertimos, pero hay una experiencia mayor que es la llenura del Espíritu Santo. Y esto era lo que estaban orando los apóstoles, Pedro y Juan, una llenura del Espíritu Santo, algo superior, ¿sí? a algo mayor. Ellos dicen, eh, nosotros queremos que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían, no es que este, eh, estaban eh, encontrándose recién con el Espíritu Santo, sino que recibían la llenura del Espíritu Santo. ¿sí? Recibían el Espíritu Santo. Entonces el 18 dice, cuando vio Simón,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 tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ningún don de Dios se obtiene con dinero. Ningún don de Dios se obtiene porque yo lo quiera. Dios da y quita y Dios es el que administra. Dios no este, necesita nuestro dinero. Dice el 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues.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 Y dice el 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Esto que, que, que estuvo pasando acá fue algo maravilloso, una campaña del poder de Dios, una campaña donde hasta el, el, el brujo de, de la ciudad se convirtió... Y hasta el brujo comenzó a ver que el poder de Dios era superior a todas sus, sus artes este, eh, eh, brujeriles. Él, él dijo, yo creo en el poder de Dios. Así que imagínate lo que fue esto, una, una, una tremenda, un tremendo mover de Dios. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 26? Mirá qué interesante el versículo 26. Porque acá la historia se deja de enfocar en, en, en los cientos, en los miles de Samaria. Y se enfoca en una persona. Mira lo que dice, el 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces mira lo que hace Felipe. Felipe estaba en medio de una campaña, Felipe estaba en medio de, de, de, de, de una manifestación gloriosa de la presencia de Dios y un ángel le dice, Mira, tenés que salir, tenés que irte al desierto, tenés que caminar desde Jerusalén a Gaza en el desierto. Entonces Felipe no hace lo que harías vos o yo, yo o vos, porque por ahí cuestionaríamos, diríamos, Señor, bueno, pero a ver, mandame una señal porque no sé si este ángel es tuyo, si no es No, Felipe le cree y dice el 27, entonces él se levantó y fue, porque Felipe estaba viviendo en la presencia de Dios. Y dice, y sucedió que un etíope, y no es un dato menor el que te acabo de decir, porque cuando vos y yo, cuando yo y vos no estamos viviendo empapados de esa presencia de Dios, cuestionamos mucho de lo que Dios nos dice, cuestionamos mucho de lo que Dios nos manda. Y entonces nos ponemos con los reparos que son lógicos, reparos de decir, pero ¿por qué me tengo que ir al desierto si acá estoy sirviendo a Dios de una manera notable? Y no termino de entender los propósitos de Dios, porque no estoy empapado, no estoy lleno de la presencia de Dios. Por eso es importante que vos y yo, que yo y vos seamos llenos de la presencia de Dios, porque siendo llenos vamos a entender los propósitos y nuestra mente no va a pensar en lo que solamente vemos, sino que va a creer en lo que el Señor está viendo. Y, Fe y Felipe no cuestionó, dice se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el ministro de economía, ¿sí? podríamos llegar a decir, y había venido a Jerusalén para adorar, era un judío converso, era un judío que este, se había convertido, era etíope pero se había convertido al judaísmo. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Nuevamente Felipe obediente y Felipe sin cuestionar lo que Dios le dijo. El 30 dice, acudiendo Felipe, ¿sí? muy diferente a lo que haría yo, probablemente este, eh, yo hubiera cuestionado algo, pero Felipe no, dice, Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees, ¿entiendes? Y el 31, el etíope le dice a Felipe, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Oportunidad de Dios, oportunidad de reino, oportunidad del espíritu, oportunidad, presencia y oportunidad. Y el 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte que fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. El 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el 34 dice, respondiéndole Eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Algo entendía, ¿no? Dice el 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí tenemos una clave. Acá tenemos una clave. A veces nosotros queremos forzar las situaciones y queremos este, eh, forzar las situaciones y por ahí este, nos frustramos cuando queremos compartir el Evangelio porque forzamos las situaciones y vamos con, con, un, este, eh, con un texto memorizado con una estrategia y decimos yo tengo que llegar a la persona y le tengo que anunciar esto, esto, esto, lo otro la estrategia está bueno que la tengas está bueno que te prepares, está bueno que, que eh, entiendas de que el evangelismo es también este, eh, predicar, pero lo que mejor y lo que siempre sale mejor es cuando el Espíritu Santo nos guía. Y cuando el Espíritu Santo nos guía tenemos que comenzar desde el interés de la persona y el Espíritu Santo nos va a dar las palabras para poder llegar hacia donde el Señor quiere llegar. ¿Cuál era el interés del, del, del eunuco, del funcionario, del ministro de Economía, de Candace, de la Reina de Etiopía? ¿Cuál era el interés? Era saber la interpretación de ese versículo. Y comienza Felipe por ese versículo y lo va llevando al conocimiento de Cristo. Y esto es algo que yo y vos tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que comenzar por el interés de la otra persona. Me está hablando de otra cosa. Yo le digo, Señor, voy a hablar de lo que me está diciendo y que tu Espíritu Santo me guíe para llevarlo al camino del Señor. O sea, tratar de no forzar la situación, sino que aprovechar el momento, aprovechar el interés de esa otra persona y que esa otra persona llegue al conocimiento del Señor. Eh, hace un tiempo atrás, este, yo viajaba mucho en, en micro, ahora ob obviamente no, no estoy viajando, hace un, unos cuantos años atrás que ya no viajo tanto en micro, pero siempre le decía al Señor, este, en esos viajes largos que, que estoy sentado frente a otra persona, dame la oportunidad de hablar con otras personas. Y siempre Dios me daba alguna oportunidad. Siempre había alguna oportunidad. Por ahí no era en el momento del saludo, por ahí no era cuando me sentaba, cuando se sentaba la otra persona, pero siempre había una oportunidad. Y muchas veces Dios me llevó a este, eh, poder llevar al conocimiento del Señor, poder llevar a los pies de Jesús a, a muchos de los que se sentaban al lado mío, porque eh, yo decía, Señor, dame la oportunidad este, porque esta es una oportunidad para poder hablar. Y surgían las, las conversaciones más este, eh, eh, comunes que solemos tener con las personas y Dios me daba palabra, Dios me daba palabra. Siempre había un momento, algunos aceptaban el, el, el, el, el llamado, otros no, pero Dios me daba palabra. Y yo creo que esto es lo que pasó con Felipe. Él este, encontró el momento, encontró la oportunidad y Dios llenó, la boca de, de, de Felipe para poder este, eh, eh, transmitir el mensaje del Señor. Y dice el versículo este, eh, 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús y sigue, «Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Porque ya Felipe había llegado, le hizo un curso de bautismo ahí en el momento. Ya le habló del bautismo, ya le habló de, de, de, de entregarse al Señor. Y el 37 dice, Felipe dijo, si crees de, to de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo este Felipe? Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco, y le bautizó en el momento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 Tremenda Esta tremenda persona que se convirtió aquí con Felipe, terminó siendo la puerta de entrada del de Evangelio a todo el norte de África. No solo a Etiopía, sino a todo el norte de África. Porque Dios tenía un propósito. Y a veces, yo, vos, nosotros, nos vemos los propósitos de Dios. Pero Dios los tiene. Y Dios se mueve en las multitudes y Dios se mueve en una persona. Y el Evangelio de Dios es para miles, para cientos de miles y es para uno, porque Dios llega a los corazones. Por eso en este, en este tiempo uno dice, qué tremendo lo que le pasó a Felipe, se encontró en Azoto, estaba en un momento bautizando y dice, eh, el, el Espíritu lo, lo trasladó, lo arrebató y ya se fue a otra, a otra ciudad, este, a, a unos kilómetros de allí, y dice, y Felipe seguía haciendo lo que Dios le mandaba. Y dijo, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé vos, este, pero seguramente muchos de los que estamos eh, compartiendo este, este tiempo estamos diciendo, Señor, yo quiero ese mover del Espíritu Santo. Oro por ese mover del Espíritu Santo, por esa pasión que comenzás a dar y por esa manifestación de una manera única, particular, llenos de ti, Señor. Así que, Vamos a, a, a cerrar acá en el final del capítulo 8, ya eh, la semana que viene vamos a abordar el capítulo 9, que es maravilloso. Vamos a ver la, la conversión de Saulo, eh, algo tremendo. Pero yo te quiero dejar esta semana con, con esta inquietud. Eh, que volvamos a pedirle a Dios ser llenos de su Espíritu Santo, ser llenos, ser usados donde estamos ser usados en el lugar donde estamos, ser este, eh, canales de bendición, ser esos, este, esas personas, esas mujeres, esos varones llenos del, del poder del Espíritu Santo impartiendo bendición a donde estamos, en donde estamos. Así que oramos y decimos Señor, Gracias por cada participante de este estudio, de este eh, momento de reflexión. Gracias por todos los que están tomando en serio esto de, de buscarte a ti. Gracias por todos los que están orando, por los que están ayunando, Señor. Gracias. Y gracias porque en este tiempo comenzás nuevamente a motivarnos a buscarte de una manera más profunda a buscar esa llenura de tu presencia, esa llenura de tu espíritu, Señor, a que podamos ver esos eh, movimientos del, del espíritu que solamente vos podés hacer, a ver esos milagros, a ver esas eh, manifestaciones sobrenaturales de tu presencia. Señor, este tiempo es el tiempo donde queremos que vos estés levantando a, a esas mujeres, a esos varones llenos de ti, Señor. Llenos de tu presencia, de tu palabra, llenos de tu espíritu, Señor. Llenos, llenos, sirviéndote en donde están, sirviéndote y haciendo eh, caso eh, omiso a, eh, y, y, y, y sumiso a tu llamado. A lo que vos estás queriendo decir, Señor. Acá estamos. Señor, me pongo al frente con cada hermana, con cada hermano que está diciendo lo mismo. Señor, te quiero servir. Te quiero servir donde estoy, quiero que me uses, quiero que me uses donde estoy, quiero que tu Espíritu Santo me llene Señor, quiero que vos estés hablando a través de mis labios. Y Señor trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo liberación, trayendo paz, Señor usa nuestras vidas. En tu nombre, en tu nombre, oramos por los que están eh, estudiando este tiempo hechos y por aquellos que están diciendo, no solo quiero estudiar, sino que quiero vivir tu Espíritu Santo, Señor, lo quiero vivir. Gracias, bendito Dios, porque estás escuchando nuestra oración. Gracias porque se viene un mover del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, no lo declaramos sin este fundamento, sino que lo declaramos creyendo que una vez más te vas a mover en nuestro país, te vas a mover en nuestra Argentina, te vas a mover en San Luis, te vas a mover donde estamos, te vas a mover una vez más, Jesús. Te agradecemos, te bendecimos, te honramos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Amén, que el Señor... Te bendiga, gracias por estar, gracias por estar escuchando, gracias por estar participando. Nos vemos el próximo martes y con aquellos que quieren el, el, el sábado. Así Que Dios te bendiga, gracias Eddie, gracias Vero, Ojeda, gracias este, a todos los que se han comunicado, a todos los que se han mantenido, gracias por estar allí y nos vemos. Bendiciones, que tengas una semana llena del poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y nos vemos después. Chau. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Chau Alexis. Chau. Chau a todos. Chau, chau.